...estamos haciendo capacitaciones de sensibilización... ...también estamos oh, realizando... ...las capacitaciones en manejo integrado... ...de plagas, de moscas, de la fruta... Eh, ...en los diferentes sectores... ...en la cuenca Versalles... ...que el San Lorenzo... ...entonces en ese sentido pues... ...estamos desplazándonos a todos los sectores... ...para hacer... ...el trabajo... ...de campo que el proyecto... ...se ha proyectado, en este caso... ...estamos... Oh, Haciendo pues las labores culturales, el recojo de frutos, ya vamos a dar ya inicio a las podas porque estamos esperando que termine la cosecha. Eh, luego eh, también estamos eh, en la aplicación del insecticida biológico, eh, lo cual pues eh, se ha visto que ha bajado ya bastante la incidencia de la mosca de la fruta. Sí bastante participación, sobre todo con las partes comerciales, lo que es la parte de la playa, los que ya se dedican exclusivamente al cultivo de cítricos, eh, están participando muy activamente en lo que es el control de la mosca y la fruta, ellos ya saben, ya conocen a la mosca y la fruta, hacen el recojo de frutos, eh, hacen sus podas, ya tienen sus fechas, sus cronogramas ya previstas para hacer sus actividades, también ellos ya tienen el conocimiento de las instalaciones de las trampas y la elaboración de trampas caseras también. Los demás compañeros que no están participando en el proyecto Mosca de la Fruta se puedan involucrar también en el proyecto y así puedan también más adelante tal vez eh, aprender más sobre este proyecto, sobre el control de Mosca de la Fruta. Tal vez hay personas que no cultivan directamente el cítrico, pero sí tienen en sus casas al menos unas cuantas plantas no, no quisieran tal vez ellos consumir la naranja llena de moscas en la fruta, pues ya aunque sean sus hijos que vengan de otros lugares a consumir la fruta, sería bueno que su fruta salga sana, pues de esa manera ellos también deberían de involucrarse en el proyecto con ese, con ese objetivo, ¿no? de que puedan consumir fruta sana.